mm -hmm. Hola a todos y bienvenidos a esta segunda entrega de Apuntes de Pesca Mosca. En el primer capítulo hablamos de un entorno muy característico de la península ibérica que son los ríos calcáreos. En esta segunda entrega vamos a hablar de otro entorno también muy característico, los ríos silicios. Vamos a intentar no solo hablar de pesca, de artes de pesca, de técnicas, sino también tocar un poquito lo que es la biología y la geología de este entorno para tener una idea general. Sin más, os dejo para que disfrutéis el vídeo. Zonas montañosas, pequeños arroyos y algunas de las cabeceras de los grandes cursos fluviales de la península ibérica fluyen total o parcialmente sobre lechos rocosos, silicios, de granito, neis, esquisto, cuarcita o pizarro. Estos ríos silicios se caracterizan por presentar aguas ligeramente ácidas con pH entre 6 y 7, lo que condiciona de manera importante el tipo de especies vegetales y de macroinvertebrados que habitan en sus aguas, afectando esto directamente a la alimentación de los peces. Hemos estado pescando ríos silicios. Y bueno, yo supongo que habrá diferentes tipos de invertebrados en, en el agua, dependiendo de, del tipo de agua, de la acidez... ¿Te podrías contar un poco qué tipo de insectos aparecen en este tipo de ríos? Sí. Eh, en los ríos silicios y calizas que están bien conservados, tenemos un montón de familias de animales El número, prácticamente igual. Quizá, en los silicios, bien conservados, tienes una abundancia de familias o de eh, géneros un poquito mayor. Pero estamos hablando, en que entramos de ríos eh, considerados 10, 20 kilómetros, vas a tener una abundancia de familias entre 50, 60, hasta 80 familias, de diferentes de un metro grados. Eso al final te puede dar un número de especies de 60, eh, perdón, de 120, 130 especies. Mm. Es una bestialidad. En ríos silicios, quizás son los tricópteros dos o tres familias las que más Pueden diferenciar unos ríos silicios de unos calizos. ¿Y cuáles serían esos sonido De filostoma, de que hay, seguro. Eso uh -huh. lo vas a tener seguro en ríos silicios y casi ni la su presencia en calizos. Hemos cogido algunos, pero los hemos estado viendo antes. Uh -huh. um, otra de las cosas curiosas, como te puedes imaginar, es que en los ríos silicios vas a tener menor diversidad de moluscos y gasterópodos. Para los pescadores, quizá no son muy importantes, pero sí para el funcionamiento del río. Y la vegetación cambiará también, ¿no? Sí, la vegetación lógicamente da respuesta a todo lo que es el suelo y la geología. De la vegetación va a sostener toda la materia orgánica en la que se van a alimentar los más bien vertebrados, en una gran parte de ellos. Y eso, entra, la materia orgánica entra en la cadena trófica y es lo que hace cambiar las comunidades de unos ríos silicios a unos calizos, prácticamente. Hemos estado cogiendo insectos en el agua y, bueno, pues sería bueno que. Que fuéramos conociendo un poquito a las familias los géneros especies si se podría y bueno pues aquí tenemos bastante variedad por lo que veo si sí, un montón ¿eh? un montón en este pequeño río silicio mira hemos encontrado sobre todo una abundancia muy muy grande de tricópteros hay un montón de tricópteros del género hidroxique que los hemos estado mirando antes con la, con la lupa ¿Vale? Hay una gran diversidad también de femerópteros y hemos visto dos géneros. Epeurus, Epeus torrenti, que son las larvas este. estas planas, ¿no? Sí, justo. Y el otro género, Eptagenia, Muy similares. Los hemos juntado todos, se parecen mucho. Suelen tener colores, colores marrones, pardos, a lo sí. mejor un poco rosados a veces, ¿no? A veces. Cuanto más joven es la larva en el estadio en el que está, pues más clarito es. Uh -huh. De femenócteros también hemos, hemos cogido algún lectorflébido. baetis, muy comunes en todos los ríos, silicios sí, y calizos. las larvitas estas, exacto. olivas, claritas... Sí. Y todos, en, en este caso, en un tamaño pequeñito, de, estos, de estas familias. Después, normal, como es lógico, olivoqueto siempre hay sí. en todos los ríos. Y otros tricópteros más curiosos, tonos anaranjados, sí. filopotámidos, una mandíbula bastante poderosa. Sí. Veo que aquí también hay un, una larva de plecóptero. ¿no? Sí. Antes hemos capturado un adulto. Sí, los, los tenemos aquí. Pues mira, ya tenemos larva y adulto. Es el famoso pitillín, ¿no? Exacto. La larva, mira, un pitillo. Mira, he cogido un pitillo, un pitillín, a ver si se... Se puede hacer algo. Pues sí, intentaremos montar algo con esto. Bueno, a ver. Vale. Sí. Sujetamos la pluma. Y ahora giramos unas seis veces. Como si fuera un Palmer. lo que nos sobra de pluma. Buscamos oh, primeramente una puntita de pluma, otra en otro lado. que nos queden más o menos iguales y ahora formamos un poco de cuerpo con el mismo hilo de montaje cortamos el sobrante y ahora formamos un poco de cuerpo negro y ahora las alas vamos a hacer al, al estilo de las ahogadas de león apretamos un poco para que se abran Estamos un poco por detrás, todas las plumas, para que se nos abra un poquito más. Cortamos el sobrante de la pluma, hacemos el nudo ya a la cabeza, y la mosca queda terminada. Bueno Dani, muchas gracias Paco. juega bueno, con esto a ver qué te parece. este tipo de ríos, sobre todo en las zonas más montañosas, las eclosiones de insectos acuáticos no son muy abundantes. Esto obliga a las truchas a alimentarse recurrentemente de manera oportunista y salvo en ocasiones poco frecuentes, su grado de selectividad no es muy alto. Pero no debemos descuidar la presentación de nuestros artificiales, este tipo de agua sin apenas vegetación permite menos errores que otros tramos fluviales, reducir el número de falsos lances y la buena puntería evitará que los peces se espanten. Para evitar el dragado de nuestra mosca debemos conseguir líneas flojas en la extensión final, que es un lance de serpentina medianas, dependiendo de cómo sea la corriente, o Serpentinas grandes Si tenemos obstáculos detrás nuestro Y no podemos hacer lance trasero Haremos rodados está Estáticos está O dinámicos Podemos también generar línea floja luego de realizar esto, estas son serpentinas pequeñas, medianas o muy grandes. Luego del rodado podemos hacer un mending de derecha, curva de derecha o de izquierda. Y si no tenemos obstáculos atrás y necesitamos generar líneas flojas podemos saltar hacia arriba bajar la punta de la caña se genera también mucha línea floja la punta de la caña va hacia el cielo y luego la bajamos hasta el agua y podemos observar cómo se genera la línea floja como podéis ver se genera línea floja y dependiendo de el sitio donde querramos hacer las curvitas, aceleraremos la bajada de la punta de la caña o la retardaremos. La Klinghammer es un buen patrón de mosca como indicador de picada para pescar a tándem. Cumple su doble misión, visible gracias a su poste y muy efectiva con las truchas. Debemos montarla en tamaños grandes, para un anzuelo del 10 o del 12 y que así soporte bien el peso de la ninfa. Es importante tratar de imitar los colores de los grandes efemerópteros que eclosionen en esos momentos, en esas situaciones veremos como en algunas ocasiones es más efectiva la mosca indicador que la ninfa con la que realmente queremos pescar. La pesca con tamden utilizando una gran mosca seca o un muelle como indicador de picada y una pequeña ninfa es una técnica muy eficaz en tramos de ríos someros, con lechos de canto rodado y con piedras dentro del cauce, deberemos lanzar sistemáticamente a todas las posturas y clavar en el momento que veamos desaparecer el indicador. Dentro del grupo de ninfas barnizadas denominadas perdigones, la imitación llamada gasolina es una de las más efectivas y utilizadas. Los brillos irisados de esta imitación y la capacidad de navegar bien abajo, debido a su densidad y mínimo rozamiento dentro del agua, serán las dos claves para provocar el ataque de los peces. El tamaño del anzuelo y el diámetro de la bola de tungsteno irán en función del tiro de la corriente y la profundidad a la que queramos bajar para colocar las imitaciones a ras de fondo. Las truchas se sitúan alrededor de las grandes piedras y en pequeños agujeros en el lecho del cauce, las ninfas deberán barrer todas estas posturas intentando que siempre lo hagan lo más cerca posible del fondo. poder aprovechar al máximo la efectividad de nuestras ninfas y perdigones, es importante observar si los peces comen las imitaciones en deriva muerta lanzando corriente arriba o por el contrario lo hacen en el momento que la línea mueve las moscas y ascienden al final de la deriva. Deriva muerta, debemos acompañar las ninfas intentando mantener la línea densa para poder detectar la picada y clavada. las imitaciones pescan en movimiento y cuando ascienden, alargaremos al máximo los lances y daremos al final varios tirones corriente arriba para que las ninfas suban y bajen, esto suele provocar numerosos ataques y picadas Hemos llegado al final de este capítulo y hemos podido pescar diferentes ríos en distintos entornos silicios. El Tormes, el Alto Tormes, en la zona de Gredos, río Granítico, hemos estado en el Bierzo, río Burbia, un, un entorno silicio con neis, esquistos, y luego también hemos pescado el, el río Sorbe, lo que es un, un río silicio de pizarras. También hemos estado en tramos regulados, como pueda ser el Luna, en la parte de León, y bueno intentar. Eh, repasar todos esos ríos y todos esos ambientes. Y bueno, sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega y como siempre, espero que os haya gustado.